Continuando con este especial post-Halloween, y aprovechando que me he acercado a la saga de manera total, excepto por su anime, hoy os traigo la versión manga de un conocido juego de terror y RPG, de hecho, está realizado en RPG Maker, que es ideal para un especial así. Estamos hablando de Corpse Party, y en concreto de su primera parte, Blood Covered, de cuyo manga vamos a hablar. Juego y manga tienen varias diferencias, no solo a nivel argumental y de desarrollo de los hechos, sino también en cuanto a supervivientes. Así que preparaos para entrar en la horripilante dimensión del Heavenly Host, porque empezamos. Para los que, como yo hasta hace poco, no conozcan la saga de Corpse Party, decir que se trata de una serie de nada menos que 7 juegos, lanzados desde 1996 fecha del primero, lanzado para NEC PC 9801 y hecho con RPG Maker Dante, pasando por su remake para Windows, Corpse Party Blood Covered, aparecido en 2008. Luego vendría Corpse Party Blood Covered, Repeated Fear, que salió para PSP en 2010 y era un remake del remake. Seguimos con Corpse Party, Book of Shadows, continuación directa de Blood Covered, aparecido en 2011. Seguimos con Corpse Party, Suiza Chico Hysteric Birthday Bash, el cual es una comedia romántica, sí, como lo oís, aparecida en 2012. Corpse Party 2, Dead Pattern, aparecida en 2013, y no desarrollada por Tingris Gris, el estudio original, sino por Greenhouse, siendo un juego episódico. Y por último, Corpse Party, Blood Drive, aparecida en 2014, y secuela de Book of Shadows. Pero todo esto lo trataremos después. Ahora nos centraremos en el manga que nos ocupa, la historia que lo comenzó todo. Corpse Party, Blood Covered. Aviso que debido a la naturaleza altamente gore y sobre todo cruel, tanto del juego como del manga, os evitaré las escenas más truculentas, que no obstante en el manga están bastante suavizadas. Pero sabed que este manga... Y el juego, aunque esté hecho con RPG Maker, no está recomendado para niños ni para gente especialmente sensible. Y es que aquí… ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Y por eso os traigo la review de la forma más pura posible. En segundo lugar, esta review la haré en base a la edición digital que Comic lanzó en 2017, la cual está compuesta por los cinco tomos de Blood Covered y el tomo único de Book of Shadows, así que disfrutaréis de una traducción de calidad y profesional. Recomiendo mucho su compra, así como que os hagáis en Steam con la saga completa, que también está. Por último, deciros que esta review es solo un acercamiento a la saga, puesto que mientras la preparaba me he enterado de la existencia de dos mangas más que adaptan el live action basado en Blood Covered y otro basado en Book of Shadows, así que sobre estos y otros asuntos hablaremos en una futura full review sobre esta saga. Y ahora sí que sí, comencemos. Nuestra historia comienza en el Instituto Kisaragi, donde nuestros siete protagonistas, Ayumi Shinozaki, Naomi Nakashima, Mayu Suzumoto, Sakutaro Morishige, Satoshi Mochida, Seiko Shinohara y Yoshiki Kishinuma acaban de terminar de recoger la clase tras el festival escolar de rigor. Y antes de irse a casa, Shinozaki, delegada de clase y muy aficionada a contar historias de terror, les cuenta la leyenda del fantasma de Yoshi-san una enfermera del colegio de primaria Heavenly Host, sobre el que está construido precisamente el Instituto Kisaragi, que murió tras caerse por las escaleras, y que según la historia, aún ronda por los pasillos de la Academia Kisaragi, comprobando si hay alguien en clase tras el cierre. Todo el mundo se toma la historia a la ligera, y ya de paso le hacen un poco de bullying a Satoshi, al cual le afecta sobremanera siendo el hazme reír de la clase. Pero todo el cachondeo general se disipa cuando tras un apagón, alguien o algo toca la puerta de la clase y tras unos segundos de silencio, pregunta, ¿hay alguien ahí? Tras el acojone general y demostrando una empatía sin límites, deciden que sea Satoshi quien abra la puerta. Y desde las sombras aparece Yui Shishido, profesora sustituta de la clase 9.2 la de nuestros protagonistas, y cómplice de Shinozaki, en la broma que les acaba de gastar, pues fue ella quien provocó el apagón para darle más realismo al relato de Ayumi. Con todos más calmados, se nos presenta a nuestra última protagonista, Yuka Mochida, la hermana pequeña de Satoshi, que pese a su aspecto, solo tiene 2 años menos que Satoshi, en realidad tiene 14, mientras que su nichan tiene 16 quien como buena hermanita ha venido a traerle el paraguas a su olvidadizo hermano. Tras la obligatoria escena mue con la pequeña Yuka, antes de irse a casa y aprovechando que hoy era el último día en este instituto de Mayu Suzumoto, Shinozaki propone que hagan entre todos un hechizo de amistad, llamado Sachiko Ever After, el cual supuestamente hará que se mantengan siempre en contacto. Porque se ve que eso de mantener los números de móvil y llamarse de vez en cuando está muy pasado de moda. El hechizo en sí no tiene muy buena pinta, ya que se trata de coger un muñeco hecho de papel, agarrarlo entre los presentes, recitar mentalmente, Sachiko, te lo ruego, por el número de participantes, y luego despedazar al muñeco, tirando entre todos de él, quedándose cada uno de los participantes con un pedazo. Y tras esta escabechina, digo, ritual totalmente seguro y nada parecido a un maleficio o ritual satánico, supuestamente todos quedarán unidos como amigos para siempre. Shinozaki tiene unas ganas locas de probarlo, y supuestamente en el blog donde lo sacó, porque sí, los hechizos de esta índole hay que sacarlos del sitio más fiable, internet. Dicen que no falla pero como buena japonesa que es, pide consenso general entre los presentes para hacerlo, obteniendo el permiso de Yui-sensei, quien tampoco ve nada de malo en despedazar un muñeco en plan místico, y de los chicos para hacerlo, uniéndose Yuka también a la fiesta. Así que una vez con el sí general, Shinozaki les explica las instrucciones, y les da un pequeño aviso maliciosamente. Si se hace bien, todos serán amigos para siempre. Pero si se hace mal puede haber consecuencias. Satoshi le pregunta por estas últimas. Pero Shinozaki está demasiado ocupada disfrutando de la cara del miedo del chaval, así que decide comenzar con el hechizo. Y para sorpresa de nadie, el hechizo sale mal. Muy mal, de hecho, ya que nada más terminar de partir el muñeco, hay un terremoto, se resquebraja la tierra y son transportados hacia el Heavenly Host, que actualmente si se llamase Infernal Host sería mucho más exacto, ya que todo el lugar está en ruinas y repleto de todo tipo de cadáveres, o dicho de otra forma, está lleno de aquellos que participaron del hechizo que acaban de realizar. Pero la podredumbre, los cadáveres y la degradación que emana de este lugar no es lo peor. Lo peor son estos tres puntos. Ah, aunque hicieron el hechizo en la misma habitación, al llegar a Heavenly han sido separados en diferentes dimensiones, de modo que aunque estén físicamente en el mismo sitio, les es imposible interactuar entre ellos de modo alguno. B. La escuela tiene una barrera espiritual que obviamente corta toda comunicación con el exterior. Por lo tanto, los móviles no funcionan. Pero es que además, el espacio interno está compuesto de dimensiones superpuestas o solapadas, lo que provoca que la escuela cambie continuamente, cerrando rutas, abriendo puertas a inciertos lugares, etc. Y fe No están solos. Al problema anterior hay que sumarle unos cuantos más, como la ingente cantidad de espíritus malignos que pueblan el colegio y el autor original de La matanza en el centro. ¿Quién es el responsable de las muertes de todo aquel que entra en Heavenly Host. No os cuento nada más porque no quiero haceros spoiler, pero recomiendo encarecidamente que no os encariñéis demasiado con ningún personaje. Ya que dado el lugar donde están, cualquiera puede morir en el momento más inesperado. Y esto es especialmente cierto con Seiko Shinohara y posteriormente con Mayu Suzumoto. En cuanto a fidelidad respecto al juego, si bien el manga de Blood Covered sigue prácticamente línea por línea la ruta general del juego, hay varias diferencias que lo hacen muy disfrutable. Una de ellas es que desarrolla muy bien a los personajes, permitiéndonos conocer tanto sus motivaciones, así como sus sentimientos y forma de encarar la situación en el juego solo tienen tiempo de sobrevivir, y en cierta manera, haciéndolos mucho más humanos. Y la otra novedad interesante es la inclusión tanto de humor así como de pequeñas notas de romance entre los protagonistas, dándonos momentos de descanso, porque quizá no lo parezca, pero la lectura de este manga es tan dinámica que es todo acción y tensión, que se agradece mucho entre tanta muerte, maldición y venganzas de ultratumba. El otro punto positivo del manga es que posee un final mucho más positivo que el del juego, ya que no toma en cuenta todos los finales malos que tiene el juego. En fin, si queréis expandir el lore de los juegos, o al menos de los primeros, Corpse Party, Blood Covered y Book of Shadows son vuestros títulos.